cuando anochece. Cuando anochece en la ciudad vieja, las callejas y callejuelas se pueblan de misteriosos personajes que buscan el amor por un módico precio y la humedad se hace aún más resbaladiza en las calzadas de adoquines salientes y gastados. Cuando algunas jóvenes parejas precipitadamente se dirige a casa en busca del amor que es ya pequeño consuelo a tanta diaria fatiga la buena sociedad se enfunda los smokings los largos trajes irónicamente nocturnos coloca sus lazos, evidente progreso bajo los cuellos de camisa impecable a todo esto conduce la cultura y la paz de tantos años santos la bolsa está tranquila y respaldada por las seguridades sociales los descontentos descansan ya a estas horas y todo está en su sitio las posaderas de los burgueses catalanes en los sillones de los palcos y en la platea del liceo los ojos semicerrados por la inefable música de Rossini o totalmente cerrados por la histérica sombra del venerable Wagner. Quedan en las aceras estrechas de las ramblas los automóviles vacías sombras de un fatal progreso.